Hola familia, regresamos con este quinto video de esta serie donde hemos estado hablando sobre las metaventuras, los metaventures, los negocios de los NFTs que se diseñan, se fabrican y se venden, qué es lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar cuando quieran hacer uno de estos negocios, si se quieren asociar. Y los diferentes recursos que van a necesitar. O tal vez algunos malentendidos, problemas cuando se quieran asociar con otros miembros. Jugadores en Aplan Sé que últimamente muchos jugadores en Aplan y miembros del barrio también han estado un poquito desanimados, frustrados con el juego. Porque están abriendo muchísimas ciudades últimamente. El mercado secundario está muy bajo ya no tienen esas ganancias que tenían antes igual cuando nos quitaron los, los swaps muchos de los miembros hacían esos swaps para tener liquidez en el juego para las nuevas aperturas ahora ya no los tenemos muy pronto nos van a cambiar lo de los tesoros no, no sabemos muy bien cómo nos va a afectar pero hay que estar preparados para eso y últimamente ya no es tan fácil sacarle ganancia al juego sin meterle dinero ¿Por qué? Porque ya mucha gente no se dedica solamente a comprar propiedades o a venderlas. Ya no es muy fácil, familia. Pero después de hacer estos videos sobre las, las empresas, después de escuchar el AMA, después de hacer el video sobre la trayectoria del tercer trimestre, creo que aún es posible sacarle ganancia al juego, pero será de otra manera, familia. En esta nueva etapa no aún no es necesario invertir dinero, pero como siempre les he dicho, es importante invertir nuestro tiempo. ¿A quién me refiero, familia? Como pudimos ver en los videos, si se asocian con otros miembros, otros jugadores, un jugador puede ser el diseñador, otro jugador puede ser el que construye las fábricas, los showrooms. Otro jugador puede ser el que tiene todos los Sparks. Otro jugador puede ser el que hace el marketing, se dedica a vender los NFTs. Y nadie en sí le mete dinero. Solamente su tiempo, unos Sparks, unos UPEX. Pero no es necesario gastar tanto dinero para poder seguir avanzando en el juego. Es cosa de que se asocien con otros jugadores o ustedes mismos busquen lugares donde puedan ofrecer sus servicios. Ahorita, por ejemplo, con esto de las metaaventuras, muchos jugadores con proyectos están buscando otros jugadores con quien asociarse que los ayuden en diferentes cosas. Por ejemplo, el proyecto de Lupex World que va a ser un juego arriba de, de Aplan, el Tech Minero ya contrató como unos 4 o 5 miembros de la comunidad, no del barrio, sino del, del juego. Y ellos le están ayudando al tech Miller con ese juego. ¿Cómo les está pagando? ¿Les está pagando? La verdad no sé. Tal vez sí. Tal vez cuando salga el juego les va a pagar una comisión. Por ejemplo, Prospector, que es buenísimo para diseñar. Él ha estado diseñando para el, el proyecto de Lupex Roll. No sé si le están pagando, no sé qué se está ganando, si lo está, si lo está haciendo como de voluntario. La verdad no sé. Tendrían ustedes que preguntarle a él, pero él ya buscó dónde ofrece sus servicios. Estas tiendas de las MetaVentures, lo más probable es que necesiten personas que hablen español para que hagan el marketing en español. Esa sería una forma de sacarle a un ganancia al juego simplemente con su tiempo, familia. Otra cosa que he mencionado mucho en los videos es sobre los autos. Cuando por fin lleguen los autos, sean los de carrera, sean los de transporte, habrá oportunidad de ofrecer servicios a estos negocios, especialmente con los autos de carreras. Habrá nodos, circuitos que van a querer promover sus carreras a la comunidad de habla hispana el server del Upland Racing League la liga esa de, de carreras el fundador de ese de ese server es colombiano y me acuerdo que una vez que estaba yo platicando con él estaba preguntando que si que estaría bueno que alguien pudiera hacer comentarios o narrar las carreras, eso lo he mencionado en videos pasados. ¿Qué es lo que tienen que invertir para hacer eso? Simplemente su tiempo para contactar a ese jugador, se llama DAC, contactarlo, ponerse de acuerdo. No me sorprendería si, si busca alguien que pueda hacer promoción en, en español, por escrito, por videos, pero si son buenos para narrar, para hablar sobre eventos sería una buena forma de que ustedes puedan ofrecer esos servicios y lo único que tienen que invertir una vez más es su tiempo. Otra cosa de que hemos hablado en uno de los últimos videos, es este proyecto de como fútbol, verdad? Cuando se empiecen a hacer estas ligas de fútbol, no sé qué tan, tanta demanda van a tener. Tenemos que esperar a ver cómo va a funcionar esto, cuando tenemos que pagar para poder jugar? Pero me imagino cuando diferentes personas se hagan una liga, estaría bonito, interesante, atractivo que uno de los miembros o algunos de los miembros tengan un programa de deportes hablando sobre de esta liga, quién va en primer lugar, quién, qué jugador va en, en, en último lugar, cuántos goles anotaron crear su canal en el Twitch, en el YouTube, tal vez tener como un tipo de revista, no sé familia, pero lo único que en sí le tendrían que invertir sería su, su tiempo. Claro, si van a hacer videos por el Twitch, por el YouTube, tal vez un micrófono decente, un, una cámara, no creo que sea necesario tener una cámara, pero ayudaría, pero una buena computadora para poder grabar todos estos videos, pero sería una forma, otra forma de que ustedes puedan sacarle ganancia al juego. Porque si anuncian estos juegos o las carreras, pueden promover productos en, eh, negocios, proyectos de otros jugadores. Y si les pagan en UPEX, en dólares, con NFTs, no sé, ustedes les sacarían alguna ganancia. Y al final es lo que queremos, familia. Estos meses, en este año, en este próximo año con tantos negocios con tantos proyectos lo que más se viene es oportunidad de hacer este marketing en español yo pienso que habrá una gran demanda y si ustedes se ponen las pilas familia los primeros que, que lo hagan van a tener una oportunidad de que les vaya muy bien en unos cuatro o seis meses todo depende de, de qué tan rápido salgan todos estos proyectos, ¿verdad? Como sabemos, hablan, se tarda un poquito con, con todo, pero de una vez pueden empezar a hablar, a conectarse con estos dueños de estos negocios. Algo que les quiero comentar, especialmente si ustedes van a abrir sus propios negocios, si ustedes van a crear sus propios nodos, y ustedes van a crear sus propios proyectos con estos juegos que van a salir. Algo que pueden hacer, familia, es algo muy fácil y gratis para dejar saber estos proyectos. Aquí, esta cuenta de Nights Aplan. Que creo que he mencionado esto antes. Aplando y CPQ, dos jugadores de, de Aplan, tienen este evento todos los sábados a que serían las. 11 de la mañana tiempo del pacífico donde uno puede venir entrar aquí a lo que llaman el Twitter space y hablar del proyecto de uno le, le dan a unos 5 minutos y ustedes pueden hablar de su proyecto dentro de Applan un proyecto cripto proyectos de NFT proyectos de blockchain cualquier cosa que tenga que ver con el metaverso con el blockchain NFTs ustedes pueden hablar de eso Muchas de las personas que participan en este evento los sábados, muchos de ellos son jugadores de Aplan, pero, pero también tienen otros proyectos. Claro, tendrían que hablar inglés, ¿verdad? Pero si se asocian con un jugador que sepa hablar inglés y pueda mencionar su proyecto, estaría bien porque más gente va a conocer sobre ese proyecto. Yo he conocido unos dos, tres proyectos cuando... Empezaron a hacer este, este show los sábados, ya tienen como dos o tres meses, creo. Y ya me metí a estos proyectos. Cuando entro aquí, hablo del nodo de Winerca, hablo del canal de YouTube, de los videos que hago sobre los tutoriales sobre Aplan, hablo del barrio, del server, invito a las personas a que entren, o si conocen a algún jugador de habla hispana que es nuevo en el jugador, espero que estos jugadores que escuchan esto digan, ah, miren, hay un jugador nuevo que, eh, que está haciendo preguntas en español ahí en el server de Hablan. Vamos a mandarlo para el barrio. Y lo único que estoy haciendo familia es invertir mi tiempo una hora, hora y media. Este programa en el Twitter los sábados a las 11 de la mañana tiempo del Pacífico. Y es algo que ustedes también pueden hacer y es gratis. Igual alguien puede hacer algo parecido como esto en español. Una vez que ya más miembros jugadores de habla hispana empiecen a, a tener sus proyectos, sus negocios, ¿por qué no pueden ofrecer un servicio como este, pero en español pero, y lo que tienen que hacer es invertir su tiempo. Estamos en una etapa ahora donde aún vamos a poder sacarle ganancia al juego, pero será de otra manera. Ya no será solamente de comprar y vender propiedades en Aplan. Y eso me hizo pensar de que tengo que hacer ahora un video para los nuevos jugadores explicando qué es Aplan. Porque ahora Aplan no es solamente comprar y vender. Ya son muchísimas más cosas que uno puede hacer dentro del juego. Y creo que es importante dejarles saber a futuros jugadores de qué se trata este proyecto. Para muchos de ustedes han a decir, bueno Ulises, yo no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo familia. Y no puede invertirle todo este tiempo que mencionas. Entonces, todos tenemos trabajo, todos tenemos una familia, todos tenemos cosas que hacer fuera del juego. Pero si se organizan bien y se asocian con otros jugadores, creo que será posible que ustedes también le saquen ganancia al juego, al metaverso de alguna manera. No se pierdan esta oportunidad que viene, especialmente cuando todos estos negocios, estas metaaventuras necesiten publicidad en español. ¿Quién va a estar para ofrecerles esos servicios? Sé que se están cansando de escucharme y decir todo esto, pero lo único que tienen que invertir es su tiempo familia. Estos próximos seis... 10 meses que, que vienen en el juego van a ser muy, muy importantes para cambiar nuestra estrategia y aprovecharnos de este cambio que viene y hablando de cambios sé que ya llevo un buen de tiempo que no comparto mis, mi estrategia con ustedes mi estrategia antes era comprar en cada ciudad ponerles precios bien locos a las, a mis propiedades para que se vendieran se venden de vez en cuando y construir esta fue mi última estrategia. Ahora, mi estrategia que viene, déjenles enseño. Mi estrategia familia es dedicarme al barrio, al nodo de Witnetka, empezar a comp seguir comprando propiedades, seguir construyendo ahí, apoyar a la comunidad que está, tal vez piensa tener sus fábricas, sus tiendas, pero a la vez, yo también quiero tener un negocio dentro del nodo y lo que he hecho porque ese es un plan a largo plazo porque estoy esperando otra vez que salgan el token del stem por alguna razón pienso que los de hablan con ese token vamos a poder tener como un tipo de granjas para poder crear todos estos nfts que tengan que ver con la vida cosas que son orgánicas en la vida real por eso acabo de invertir en la compra de estas dos propiedades las dos propiedades más grandes aquí en Winnetka, porque las pienso usar para esas granjas o como sea en el futuro cuando llegue eso quiero tener estas propiedades lo suficientemente grandes para tener una fábrica enorme una granja enorme y tener no sé un showroom enorme Así es como me estoy preparando. Voy a seguir construyendo aquí en el barrio. También quiero enfocarme en mi negocio de transportes con mi camión y las carreras. En eso me voy a enfocar. No sé cuándo vamos a poder ya usar los camiones, los remolques para transportar mercancía. Pero esa es mi estrategia ahora, familia. Me voy a dedicar al barrio y también quiero usar esto como una base para ayudar a los futuros jugadores a ustedes que en un futuro quieran hacer sus propios nodos en otras ciudades porque va a pasar para mí no es nada malo de que muchos de los miembros quieran tener su propio nodo en un futuro pero lo que quiero es compartir con ellos todo lo que funcionó los errores que cometimos para que así cuando ustedes o otros jugadores Comiencen su propio nodo, no tengan tantos problemas como los hemos tenido nosotros. Sé que nos tenemos que organizar un poquito más aquí en el barrio para hablar muy bien de los proyectos que queremos hacer, pero una vez más, hay que dedicarle tiempo a esto y apenas si sí, sí tengo tiempo con uno de los videos y otras cosas, pero son cosas que tienen que, que pensar. Porque estaría bonito que muchos de los miembros involucrados aquí en Winerca, en el futuro empiecen a hacer sus nodos en otros países y que gracias a la comunidad de Winerca, esos miembros empezaron con el pie derecho. Déjenme saber en los comentarios si creen que hay otra manera de sacarle ganancia al juego con todos estos cambios que se vienen sin necesidad de invertir dinero. No pierdan esta oportunidad familia. Sé que el juego es muy, muy lento y nos desesperamos porque nada pasa. Nos prometen la luna y las estrellas y la luna llega tal vez cada 5 o 6 años. Como les mencioné en otros videos, si quieren que hagamos una sala en el barrio, en el server, para que ustedes empiecen a platicar con otros miembros de ideas que, que quieren hacer en, en el juego, de negocios y necesiten otros jugadores. Por favor, mencionenlo para que hable con los otros mods del, del barrio y hagamos esa sala. Recuerden que todo esto del, del metaverso nuevo, así como lo fue el internet en los años 90 y los primeros que aprovecharon para entrar a esta nueva tecnología y aguantaron todos esos años de frustración de crecimiento, le sacaron buena ganancia al final y sigo pensando que esta es una buena oportunidad pero también recuerden que esto es un juego y cualquier día los que hablan pueden decir ¿saben qué? Y vamos a pagar la luz hasta aquí quedó todo vamos a salir llorando por eso no inviertan dinero que no puedan perder pero si sí pueden invertir su tiempo que sé que es muy valioso háganlo familia y aprovechen esta oportunidad que se viene dentro del juego. Bueno familia ya hablé como loco como siempre. Dejen un like al video si les está ayudando. Como siempre ahí en los comentarios déjenme saber su qué es lo que piensan. Más que nada si hay otra forma de sacarle ganancia al juego que no sea invertir dinero con todos estos cambios que vienen en estos próximos meses. Ahora sí familia me voy me despido que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.